Eh, ...voy a volver a salir a las calles... ...voy a hacer que la gente vote... ...porque también sabes que hay un tema... ...muy... ...muy complicado... ...que es la abstinencia... ...la gente que no uh -huh. vota... ...ellos son los que más perjudican la elección... ...independientemente... Claro. ...de quienes sí votan... ...que voten por el que quieran... ...pero votan... ...al final del día, o sea... ...yo me siento orgullosa de ti que digas... ...yo voy a votar por... ...dale... ...pero... ...y los que se quedan en su casa... ¿Sabes que Del padrón electoral no vota ni la mitad. Es correcto. Entonces, y eso es permitimos exacto. que se si use y eso permitimos que ese hueco que queda sea utilizado o mal usado por la exacto. gente. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Por eso, insisto, exacto. que muchas decisiones están en la ciudadanía pero no se dan cuenta. Ahí está con nuestras acciones, podemos determinar cualquier rumbo. Eso es lo que yo quiero. O sea, si, si nosotros podemos poner un granito de arena y lograr que la persona que no va a votar vaya y vote por el que gana Ya ganamos. Ya, ya, es, ganado. Ganado. ya es, ganado. es correcto. Así es. Así es. Entonces, Estoy es totalmente, me... totalmente de acuerdo contigo en ese tema. Eh, igual, yo insisto, yo no trato de convencer. Bueno, a veces sí, ¿por qué no? Digo, dando tus argumentos. Al final de cuentas, das argumentos para que te crean en tu ajá, proyecto ajá. y que sigan, obviamente, sino para que lo haces. Pero el principal donde sí te arqueo mucho y donde sí me, me aferro mucho es a que ejerzcan su derecho a votar, a que le den uso a su credencial, a que no permita que otra gente la pueda utilizar porque tú no quisiste. También, amigos, que se quiten, se quiten ese estigma que vamos a votar por el menos peor. No, señores, no existe el menos peor. Busca tu mejor opción Exacto. para ti y ejércela. Cambiemos esa perspectiva para poder cambiar el ambiente. No importa... Porque la guerra sucia va a existir siempre y cuando nosotros la alimentemos. Cuando alimentamos el borro, nunca lo vamos a terminar. Entonces es mejor empezar a cambiar y decir, yo voto por él porque decidí que es mi mejor opción, por esto, esto y esto y esto. Perfecto. Aunque sea un argumento, dos, tres, cuatro. Los propósitos los argumentos que tú quieras darle a tu candidato, pero que sean válidos y que sean propositivos y positivos. Quitemos todo lo, lo, lo malo que hay ahí y, y, y quitar eso. Porque en las pasadas sí se vio mucho. Ay, es que, ¿por qué votas? Vamos a votar por el menos peor. Pues, ¿qué mal lo estamos viendo como país para empezar? Porque ante, ante el exterior, que se generalice, ay ya están votando por el menos peor, ¿cómo estará la población? Si esos son nuestros, van a ser nuestros líderes, y cambiamos pues, cambiemos desde. Ese es mi pensar y, y mi filosofía, y hacia lo que voy, y lo que creo, y lo que predico, y lo que, ahora sí, en eso sí cada rato lo digo, decide, y decide bien, no importa Exacto. por quién. Es correcto. Fíjate que te salió una buena rima. ¿Cuál de todas? No rompí ni lo que dije. <risa> no, no. el Decide ¿De bien no importa por, por quién. Exacto. Sí. Es que cuando tú decides bien... Salió verso sin esfuerzo. Fíjate, el decir bien es tu decisión, no puede estar errónea. Porque no, tienes tus no. argumentos para tomarla. tienes el Solo hay poder? que tener el valor para hacerlo. Eso es lo importante. Que salgan a votar. Ahora sí que, señores, rojos, azules, amarillos, naranjas. Sin colores. O, o, o morados, o lo que sea. ¿Quiénes son morados? Morados Independiente, por eso. ¡Eso es tu color! Independiente no tiene partido ni color. No, si sí tiene color, tiene que tener color a huevo. El INE lo marca, no mames. El INE ah, marca que cada partido y candidato independiente debe tener un color representativo. Así lo marcan. Ojalá inusen marca. no el, ojalá ojalá no no el del Bronco, porque. Ay, ojalá que no. Qué cosa tan espantosa. Este, Pero bueno, el punto es que salgan a votar. Claro. Que no se queden en su casa el 6 de junio junio, el 6 de junio, no se queden en su casa ese domingo, salgan, voten y tranquilos, o sea, dejen que todo el mundo haga un desgarriate, pero ustedes ejercen su derecho a votar, porque así evitan que se cometa un fraude, realmente el fraude se comete cuando hay boletas que no se usan, si, hay, si no hay boletas este, en blanco no puede haber fraude es correcto, y quítense los miedos quítense si vuelve a aplicar eso del bingo y todo eso, no pasa nada señores, no y no, no hay no que ser libres, hay que ser libres actuar con libertad estamos en un país, nuestros antepasados murieron en batalla por nuestra libertad, la tenemos Jesucristo murió en la cruz por nuestra libertad que no permitan que unas personas por intereses propios vengan a ordenarte a decirte qué hacer. Quitémonos eso. Ejercamos nuestro derecho. Es nuestro. Es tuyo. Aplícalo. Úsalo como lo quieras usar, pero úsalo. Eso se te va a aplaudir. No importa por quién, pero se te va a aplaudir. Sí, no, no importa por quién. Ya ven, el amigo es independiente. Yo me proclamo azul 100%. Y ambos les estamos diciendo no... No importa por quién votes, vota, sal y ejerce tu derecho a votar. No te estamos tratando de decir vota por tal o vota por tal, es simplemente ejerce tu derecho, porque es tu derecho y, a, y ayudas a tu país y pues es tu obligación